Buenos amigos, les habla Alberto Franceschi y este es mi conversatorio ahora bajo la modalidad de Ideas para un Nuevo Estado. Este es el número 3, empezamos este año recién en los últimos días y estamos dispuestos a llevar esta discusión, estas propuestas muy lejos en el curso del año y quisiéramos que no fuera tan lejos para que sobre la marcha ocurra lo que tanto hemos pronosticado. Una crisis política, una crisis de Estado, un estallido del régimen chavista que nos permita poner en ejecución las ideas que no es que vayan a ser elaboradas este año. Están elaboradas algunas de hace dos siglos. Por ejemplo, las ideas, las ideas sobre separación de poderes. ¿Sabe de quién son? De Francisco de Miranda. Y estaban en medio de la discusión sobre el curso mismo de la revolución francesa. La, los textos incluso de esas discusiones los conocí a partir de un libro en francés que me prestó allí, el, me lo leyó, estábamos juntos, el sabio Antonio García Trevijano, que era un experto en las, en las posiciones de la revolución francesa, en las discusiones teóricas de los principales protagonistas este, y su conexión con, también con los próceres americanos, que había sido antes, en realidad, 18 años antes, 19 años antes. Había incluso todavía una discusión en 1789, este, 10 años después, 11 años después, para algunos efectos, 19 años después de, 1870, de 1770, que es la revolución en Estados Unidos, la 1789 francesa, la revolución, es el estallido, pero hay varios años de discusiones. Y bien, este, las propuestas de Hamilton y del el federalista, que era el órgano de los, de los próceres fundamentales de la revolución norteamericana, bueno, ya se hermanaban en estas ideas que defendía a Francisco de Miranda, nuestro eh, prócer de la independencia, por entonces ligado a las eh, logias inglesas y también como combatiente de la propia Revolución Francesa, como este, parte del ejército de Napoleón Bonaparte. Vaya usted a saber, este antes de Napoleón, de la propia tropas de la de la Revolución, allí hubo un juicio enorme. Eh, sobre la conducta de un tal, del, del general Dumouriez, del cual había sido adjunto Miranda. A Dumouriez le acusaron de todo, de traición, etcétera, etcétera. Eh, Miranda fue envuelto en, esa, en esos pleitos, pero salió indemne en los juicios sobre su honorabilidad profesional. Bien, amigos, el caso es que las ideas que vamos a defender, decía, son algunas muy viejas, pero tan viejas como desconocidas o jamás puestas en práctica. La idea fundamental de una revolución ciudadana, de una revolución que rescate el valor del individuo, y, y diríamos los de tradición católica, no porque uno sea practicante fervoroso, sino porque la tradición jurídica es la de España, la de España que fue imperio y pertenecimos a él no como colonia, eso es uno de los grandes eh, mitos y deformaciones históricas. Nosotros somos parte de España, de las instituciones replicadas de la península española en todo el hemisferio americano. Pues bien, ya iremos a ese tópico específico. Las discusiones sobre derechos de la persona anteceden y son tan fuertes en la tradición escolástica, filosófica de eh, España, del padre Mariana, de la, de, la, de la escuela de Salamanca, de los derechos de Indias, había una, una tradición jurídica que nosotros no podemos eh, digamos dejar de tener pendiente y que viene de, de toda la tradición hispanista. Pues bien, mucho antes de la francesa, de la tal revolución francesa o de la o de la tradición que emerge de la de la revolución norteamericana había una tradición en la escolástica de preeminencia de los derechos de la persona humana y bien y es esta persona humana eh, que nosotros identificamos a los ciudadanos los norteamericanos de raíz más bien protestante presbiteriana sus ideas fundamentales en el protestantismo y en las ideas que acompañan muchas de las mitologías respecto al individuo, este, bien, nosotros preferimos hacer todavía una investigación adicional que nos lleva a nuestro propio tronco de la tradición legal de lo que fue la vigencia de nuestro Estado dentro de la colonia, la Capitanía General de Venezuela, así como otras no sé cuántas capitanías que había en el Reino Español, consagraban derechos de los ciudadanos. Y, bien, está bien, era una sociedad basada en estamentos, es cierto. Habían estamentos más o menos exclusivos, de los cuales el más conocido de ellos este, no eran los coronos esclavizados. Hay una corona española ya en la península. No, no, me amigo. Había una replicación, les decía, habían los famosos hidalgos y los nobles españoles. Había, digamos, pero no, no eran, digamos, de derechos exclusivos contra la indiada, ¿no? No había, no había, digamos, segregación social, habían las leyes de India que consagraban los derechos de los indígenas. Es una gran mitología la que inventaron los indigenistas, y Chávez en particular, que nos trajo hasta ahora en estas discusiones, repuestas en toda la tradición de la leyenda negra contra España, y contra el proceso civilizatorio que implicó España en las colonias. Llamadas colonias. Fíjense ustedes que uno mismo no, no, nunca saca a flor eh, rápidamente un término que sustituya esa bendita terminología que nos la metieron en la escuela en Venezuela y en toda América. Se habla de lo, del derecho colonial, de la época colonial. Ya va. Podíamos llamarnos colonia en el sentido estricto de que había sido un proceso de colonización y desarrollo de esta parte de España pero es que es muy distinto a lo, a lo que entiende la tradición eh, lingüística o la tradición verbal inglesa y francesa y holandesa este, y belga y germana y eh, alemana del término colonia la colonia para ellos es una cosa muy distinta a nosotros la colonia en Estados Unidos significaba el derecho de los blancos eh, originarios de Inglaterra y sus descendientes, de arrasar todo lo que no fuera la aristocracia blanca, que no eran todos aristócratas, eran, eran pueblos llanos, individuos, es cierto, generalmente agrupados en comunidades religiosas, pero a la hora de no solo establecer las famosas 13 colonias, sino que iba hacia el oeste, bueno, hacia el oeste fueron sencillamente en un periodo bastante largo, por cierto, de aniquilación física o de sometimiento a la feroz conquista como terreno de conquista todos esos territorios. Fíjense, ese otro término ambiguo también. Época de la conquista, se dice. ¿Y quién va a negar que hubo conquista? Es más, ¿quién va a negar que hubo exceso y que hubo atropelías y atropellos de parte de conquistadores españoles? Pero esa es una imagen que puede perfectamente no aminorarse o no disminuirse o diluirse, pero es que la conquista es un proceso mucho más complejo. La conquista implicaba efectivamente hacerse de la propiedad de la corona española bajo el término de, una, de un sometimiento, pero el, el propio sometimiento hay que entenderlo como una, una condición de súbditos. Y una cosa es súbditos de la corona española y otra cosa es, por ejemplo, en Inglaterra, donde empezó masivamente la llevada de esclavos. Y esclavos que, por cierto, también abundaban mucho más que en cualquier sitio en Brasil, por ejemplo. Brasil era colonia portuguesa porque la modalidad de Brasil de conquista y colonia implicaba también la introducción temprana del, del esclavismo. Bueno, ese no fue el caso de España, mis amigos. El esclavismo fue tolerado, y sobre todo después de la. De, cuando la corona se hace borbónica, a partir de 1701, se permite la, la intronización de esclavos. Vayan ustedes a saber por qué. Bueno, los nobles de la. de, de los criollos nobles, las, eh, las, ¿cómo se llama? La casta ennoblecida de los llamados godos, de los grandes cacaos, etcétera, fueron progresivamente este, también estableciendo formas de esclavitud y esclavitud directa. Aquí había propiedad de personas también. ¿Pero va uno a negar que hubo este, esclavitud durante la colonia? No puede negarse, pero tampoco es cierto que hubiese esa deliberada eh, política de llenar de esclavos estas colonias para este, estas tierras de, conquistadas o anexadas por el Imperio de España para convertirlas en lo que fue, por ejemplo, Estados Unidos o lo que fueron las, las islas holandesas allá en, en, en el Pacífico Sur o también acá mismo, en, en Curazao Jamaica, este, Trinidad, etcétera Trinidad un poco más tarde, pero donde había, digamos, una práctica del esclavismo y también Brasil, donde el, el, el esclavismo era de parte de la corona... Eh, portuguesa, una práctica mucho más extendida que en otros países de América. Ojo que hay un periodo de 70, 80 años en que Portugal tiene exactamente la misma situación legal nuestra, jurídica nuestra, porque fue parte de la corona española Portugal. La, después la corona española, la Casa Braganza, se separa de, de España y la vemos incluso hasta mudándose para Brasil y montar, montar la, la monarquía brasilera. Este, que era la monarquía portuguesa mudada a Brasil y Brasil eh, fue, fue parte o sede del imperio del imperio portugués El, la, la, la fase del imperio de Brasil es distinta a nuestras capitanías o nuestro virreinato aquí había siempre hubo una una sumisión sometimiento si quiere llamémoslo así una adscripción a la corona eh, española y éramos súbditos del rey de España, es decir, lo que hoy equivale a ciudadanos, súbditos en esa época. Todo esto para empezar a incursionar en la cuestión de qué somos ciudadanos. Si somos ciudadanos por derecho propio desde la República de Venezuela, eso no elimina el hecho de que la propia Venezuela sea una herencia de la de la etapa llamemos la colonial por conveniencia, la etapa digamos de la de la de ser súbdito de la corona española tenía conformada una capitanía general, éramos parte del virreinato primero un breve periodo casi difuso de la Nueva España con sede en México, del virreinato de Nueva España y después más próximamente cuando se crea el virreinato de eh, Nueva Granada somos parte de esa de ese virreinato fíjense ustedes los nombres de esos virreinatos virreinato de Nueva Granada Granada era eh, el último reino de los musulmanes en España que estuvo conquistado en 1492 98 por la, los reyes católicos y bien Nueva Granada era el nuevo reino de Granada la Nueva Granada este, México era la nueva España porque eh, México fue, llegó a ser, mejor dicho, el territorio más próspero de todos los de, los de habla hispana, de todos los de, eh, súbditos de, de España. Eh, eh, México llegó a ser la provincia, la, el virreinato, perdón, más próspero del mundo. La ciudad, de España, la ciudad española o del mestizaje, pues ya en México. Y la riqueza que se generaba en México daba para ser el centro del mercado mundial. Recuerden que no había circunnavegación del globo, sino hasta 1520, 25, por allí, que es la conquista, la, perdón, la odisea de Magallanes y el Cano, que la completan la circunnavegación y por primera vez, por primera vez en la historia, se eh, conoce que la tierra efectivamente es redonda, Está demostrado por esa circunnavegación y es la primera globalización. Con mucha razón los amigos este, de Vox en España, que son tan hispanistas y hermanos políticos como nosotros, de las mismas causas, aunque ellos no deban, no pueden ser republicanos porque son del reino de España todavía, que queda como una secuela de aquella grandeza lo que fue España, eh, nosotros ya somos una república separada e independiente, pero en la tradición hispanista los amigos de Vox conservan esta nomenclatura, muchas de estas, y hablan entonces en un nuevo, en un periódico, en una presentación, una revista que se llama la Iberoesfera, la Iberoesfera para incluir también en Iberia, en la, en la pertenencia de Portugal y Brasil, eh, la Iberoesfera, el concepto Iberoesfera es la primera globalización efectivamente, y la reivindican y nosotros la reivindicamos como propia esa, esa primera globalización nos trae hasta hoy todavía perteneciendo a la cultura hispánica lo que genéricamente podría denominarse la cultura hispánica porque tenemos la lengua común y la lengua mis amigos en última instancia alguien creo que la definió así en nuestra patria en el tiempo este, pueden pasar todos los vericuetos y enredos de las luchas entre imperios, etcétera, Y nosotros seguimos existiendo con una identidad similar a todos los demás hispanoamericanos. Pues bien, en Hispanoamérica, la principal tierra de gracia, la, como la llamó Colón, la principal, no a México, sino a, todo, a toda América, la principal, eh, digamos, nación en desarrollo, México, la nueva España, era el país más próspero del mundo, del mundo. Hacía el comercio con Filipinas, que era el otro extremo del imperio, y hacía con la metrópoli de Europa y con África también. Hey, hay una cosa que generalmente se desconoce. España dominaba también el norte de, de, de, ¿cómo se llama? de África y la costa, la costa del, del Atlántico. Hasta por ahí el Sahara, lo que se llamó el Sahara Español, que ahora es República Sahauri, Argelia. Y bien, Marruecos, por supuesto, en el norte. Este, pero hay una cosa que se desconoce. Había un país que se llamaba eh, Guinea Ecuatorial, que es de habla, de habla hispánica. Todavía es de habla hispánica, por supuesto. Y Guinea Ecuatorial, mis amigos, parte del Imperio Español, estaba escrito a el virreinato del río de la Plata. Entonces, el, el, el reino español llegó a ser, digamos, la tierra donde nunca se ponía el sol. Empezaba por Europa, también habían partes del imperio español que estaban en Europa, lo que se llamó eh, Nápoles y dos Sicilia, eh, de la corona borbónica, dominaba esa parte de Italia, y la, y, la, y la Sicilia. No, este no recuerdo dónde es que ubican ellos el término de las dos Sicilias. Bien, que todavía es el título del rey de España. Bien, aunque no ejerza, sin embargo, es la tradición de esos títulos que daba este rey de las dos Sicilias. Esas son las trifulcas heredadas de, y, las, y los títulos heredados de las pugnas dinásticas de, en Europa. Pues bien. La Nueva España, México, el país más rico y más desarrollado del mundo, las ciudades mexicanas y las ciudades de América, Lima, este, Bogotá, eh, México, por supuesto, eran ciudades tan o más desarrolladas que las de Europa, mis amigos. Y la moneda que circulaba estaba acuñada en Potosí, en Bolivia, que era una ciudad muy próspera, por cierto, y este, en León, Guanajuato donde habían las minas de, de, de plata que, donde se acuñaba el Real de A8. El Real de A8 fue una moneda mundial. Tan fuerte era, que al ser de base de, de metal precioso, el Real de A8, acuñado en plata, llegó a circular hasta muy entrado del siglo XIX. Un siglo después de que los españoles habían sido, digamos, segregados o echados de, de América, seguía la moneda española. Este... Es más, el dólar norteamericano era algo así como la herencia de, y eso por eso el signo de la S con los dos palitos de las columnas de Hércules, es dólar americano, era, eh, digamos, su, su, su vinculación era al llamado dólar español o a la moneda real de A8 española. Bien, esa moneda llegaba a circular como moneda acuñada en México y acuñada también en ¿Cómo se llama? En, en, allá en el virreinato del Cusco, allá, de, perdón, en, el, en la comarca del Cusco, pero más abajo, en Bolivia, en Potosí, donde había allí la minería de plata en, basada en el Cerro del Potosí, que era la mina de cielo abierto más grande del mundo. Y bien, esa moneda era la moneda corriente de todo el mundo. Es como el dólar de ahora, pero más todavía. Y bien. Con esa economía poderosa de España para entonces, no les extraño a ustedes que España era en esa época lo que hoy era o hace poco eran los yanquis a nivel mundial. Odiados como los yanquis, amados como los yanquis. Así era España. Y entonces tenemos una leyenda negra que Estados Unidos se la quitó de encima o por lo menos las ha disminuido. Las bondades ¿sí? este, del imperio norteamericano. Hay una. Un segundo acá que quiero ver. Hay una virtud del imperio americano que no puede negarse: que es que se quitó de encima el grueso, el grueso de, las, de las acusaciones contra él, y todavía entonces subsisten, sin embargo, algunas, eh, algunos posicionamientos que algunos posicionamientos que le señalan como autor de toda clase de vejámenes, ¿no? De toda clase de vejámenes. Bueno, mis amigos, este... creo que la amiga Johanna debió poner si estaba transmitiendo perfecto, me imagino que sí, pero no pude verlo con el apuro de salir exactamente a la misma hora a la hora puntual y no vi si estaba... Pero por lo visto debe estar funcionando porque está funcionando el... el ¿Cómo se llama esto? Con los comentarios, ¿no? Y ahí está Johanna presente, perfecto. Johanna es nuestra organizadora de los repúblicos y además es la que cuida los reales del patrio, de la, la repúblicos.org, repúblicos.tv. Bueno, mis amigos... Este decía la, la gente cree que voy de un lado y para otro no yo conservo el eje no se preocupe decía que la nueva españa era entonces la tierra más próspera del mundo méxico méxico era al momento en que es despedazado por la invasión norteamericana de los años 20 del siglo 19 méxico era mi amigo una una nación del doble y más de la, del kilometraje actual, de los kilómetros cuadrados. A México le fue amputado entre el 50 y el 60% de su territorio. ¿sabe? Y bien, eso está allí para juicio de la historia futura. Ironías. Esos mismos territorios que fueron de México están en estas décadas siendo poblados casi irrefrenablemente Convocación de mayoría poblacional por gente de origen hispánico. No solo mexicanos, sino centroamericanos. Que para efecto es lo mismo, porque Centroamérica y el reino de Guatemala y todo eso, era perdón, el, el, la, el, la Capitanía General de Guatemala en una época, todo eso era de la, de la antigua vieja eh, Nueva España, como virreinato. Amigos, ¿y quién dice que en el futuro la mayoría poblacional de origen mexicano, en los territorios que fueron de México, no quieran sus habitantes en medio siglo, un siglo, volver a ser parte de su ansiada república fundadora. Nadie lo sabe. ¿eh? A lo mejor se produce, son fenómenos como a los que ya apunta, este, en uno de sus pocos aciertos, que deben ser dos o tres aciertos en 200 disparates, el señor López Obrador, pero López Obrador es lo que piensa en serio, por conveniencia o por lo que sea, que el tratado comercial con los Estados Unidos debe ser también de toda Hispanoamérica, dice él. Este, por, tá, claro, porque México es gran beneficiario de ese bendito tratado que permite que, no sé, la comunidad mexicana, de origen mexicano directo en los Estados Unidos, yo yo supe 30, 40 millones ya del Estado americano. Y bien, amigo, los, los llamados latinos, que no sé dónde sale ese nombre, mejor dicho, no, sí sé, eso está acuñado por los franceses, coliarse ellos entre los latinos, porque en la, eh, en, en la presencia, digamos, frustrada y frustrante de querer tener un imperio España, eh, eh, perdón, Francia, nunca pudo competir con España, entonces no solo le declararon la guerra cultural a España, sino que acuñaron términos como el de latinos. Nosotros no somos del Lazio italiano, ni somos habladores de latín. Este, somos habladores de español, mi amigo. Y este, los que no hablan español y hablan francés, pues es pues una pequeña isla acá en el Caribe, Guadalupe, Martínica, y la última de las vergüenzas coloniales en América, Cayena, Allí, la Guayana francesa, donde también hay un reducido número de pobladores que hablan francés. Bueno, eso no quita mérito a la honorable lengua de los franceses, que yo conozco, por cierto, que, que hablo también, pero ya eso es por manías de la, de la élite estudiantil eh, añorante de, de, de la estupidez que se decía en 1968 y que éramos francófilos. Francófilo significa que amábamos ser eh, de esa vanguardia estudiantil francesa del año 68, es mi generación en realidad. Y entonces fuimos allá y aprendimos el idioma. Estuve en, en Francia cuatro o cinco años e incluso mi condición de izquierdista quedó consagrada fue en esos años de, bueno, de la, del sarampión juvenil, como lo llamamos correctamente en Venezuela, pero quedé hablando francés. Y no quedé hablando inglés, que hubiera sido mucho mejor o más práctico para muchos efectos. Pues bien, les decía entonces, la tradición nuestra del individuo es la persona desde el origen. Los derechos personales no son de la misma patente o del mismo, del mismo contorno jurídico que los derechos del individuo para los anglosajones, holandeses o franceses herederos de la tradición o bien napoleónica o bien jeffersoniana, etcétera, de que prácticamente, eh, bien, no consagran cosas, por ejemplo, como la, la defensa incondicional de los derechos de la persona humana, que es de tradición católica. Porque nosotros éramos de la tradición del imperio católico, que quiere decir universal, universal. Los derechos de la persona humana, mis amigos, están inscritos en España, en las Cortes de León, por allá del siglo XIII, están inscritos en la, todo lo que, eh, digamos, llevó adelante como cultura de la edad media alta acá, de, de, de, de Renacimiento para acá, la escuela de la Universidad de Salamanca, y quedó instituido, este la supremacía, de hecho, en esos años, en esas décadas, en ese siglo... 16, 15, 16, 17 de lo que era la gran cultura hispanista, dominante y le decía eran los yanquis de la época, por, su, por lo tanto se generó una leyenda negra contra ellos, ¿Qué dice por ejemplo, cosa como esta cuando usted quiere referirse a una etapa de tropelías de abuso, de tropelías de asesinatos masivos usted habla de la Inquisición Española ya va la Inquisición Española, a diferencia de lo que se cree, era efectivamente una aberración. Toda la razón. Pero era una aberración legalizada, donde habían juicios y habían derechos del juzgado, derecho de defensa, etc. Y finalmente se le colgaba o se le, se le llevaba la hoguera a las brujas, por ejemplo. ¿Cuántas brujas mataron en España? Dos, tres mil, que si. Pero son así números que están con nombre y apellido hecho, en los juicios. Cuánta broma mataron en España, en, en, en Francia, en Alemania, en Inglaterra? 30 o 50 veces más, pero no se dice. La culpa es de la Inquisición Española, no de las llamadas guerras de religión, que eran verdaderas cruzadas de barbarie entre los eh, pueblos nórdicos, eh, anglo anglosajones, entre los germánicos, que eran de la tradición protestante del señor Lutero. Que por cierto, el Lutero, el padre putativo con Calvino, del protestantismo y de toda la gran reforma. Bueno, la reforma, mis amigas, este, está hecha bajo el, el símbolo de este, la prédica de Lutero. ¡Que ardan la sinagoga! le encantaba ver la sinagoga de los judíos ardiendo también. Y España era, digamos... Eh, disminuida para ellos, para todos los nórdicos y germánicos, los franceses también, porque se hicieron fanáticos de la idea de que España era un país de, de raza inferior, porque tenía mucha mezcla de godos con, la, con, con judíos y con árabes. Vaya usted a saber, efectivamente España era un país de mucha, de mucha mezcla, de mucha simbiosis cultural y de mucha simbiosis genética para empezar y esa simbiosis genética permitió, qué casualidad en 1492 cuando se eh, instala, cómo se llama la, cuando llega los reyes católicos a Granada, el último reino musulmán en la península española llegaba a Colón América pero también ocurre mis amigos que se instaura, se empieza a difundir la gramática de Nebrija, para hacer del español una lengua con, este, escrita, con, digamos, con preciosismos tales, que es llevada este, a América con todas las reglas gramaticales, hey, que aún siguen bajo la Real Academia Española de, este, de la Lengua, que nos permite tener una lengua impresionantemente desarrollada, culta, y además, muy, muy fácil de transmitir, al punto que el español sigue siendo una lengua en expansión cada día. Eh, eh, ¿Qué pasa? Y ya somos, creo que 650 hispanoparlantes. Después del chino es la lengua más hablada, ¿sabían? Y bien, la dificultad de muchos de nosotros para hablar corrientemente el inglés es que éramos lengua de imperios y cultivamos este, la lengua del imperio y original. Y bien, esto no es ninguna crítica, lo que hayan aprendido muy bien en inglés, sobre todo teniendo las facilidades de un mejor oído. <risa> bien, amigos, miren, esto de que España era América y América era España, no es fácil de entender para mucha gente. Nosotros somos República de Venezuela, fundada sobre los límites de la Capitanía General de Venezuela, herencia del de virreinato de Nueva Granada y antes de la Nueva España. Nuestro vínculo era directo con España en algunas cosas, pero sobre todo con, este, con Bogotá, la capital del reino de la Nueva Granada. Cuando... Arranca la independencia, recuerden ustedes, que el proceso de independencia de Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá es uno solo. Es uno solo porque para ellos la nación de la Nueva Granada, del Virreinato de Nueva Granada, era una unidad más aún. Ustedes sabían que Bolívar, dice dícese, ahora hay investigaciones, no ahora, sino que uno las conoce ahora. Que, por ejemplo, mandó a MacGregor a MacGregor, uno de sus lugartenientes, a ocupar la Florida, la Florida eh. la Florida era de España, era de España y los ingleses le temían los Estados Unidos le temían mucho a que recién inaugurada la independencia de Estados Unidos, no contemplaba las tierras de, de Florida. Habían las 13, las 13 colonias. Florida yo no creo que estuviera allí. Lo que resaltaba de Florida era que era tierra recientemente de España. Y bien, Bolívar mandó una escuadra para acá y ocuparon esto. Y aquí se fundó, en Florida. Parece que funcionó varios meses. Una, una especie de república de la Florida. Porque para Bolívar también ocuparon Bahamas, aquí enfrente. Para Bolívar la concepción era de derrota de España. Y España era esto. Y España era Venezuela, España era Colombia, España era México. Con México no pensaron meterse, pero nadie puede negar los vínculos estrechísimos que hay entre nuestra lucha de independencia para separarnos de España y la Nueva Granada. De hecho, la independencia de la Nueva Granada se logra primero en Colombia, con la batalla de Boyacá y luego con la batalla del 821 en Carabobo, y 824 en la batalla naval de Maracaibo, donde se consagra definitivamente eh, no sin antes, batallas pendientes en Cartagena, etcétera donde, que era el epicentro de la lucha por la independencia de toda esta región y de hecho la presencia de Bolívar en Colombia Bolívar, eh, cómo se llama Páez en Venezuela y Juan José Flores en Ecuador, son tres venezolanos a la cabeza de la Nueva Granada, en sus tres repúblicas sucesoras. Nunca meten a la pobre Panamá. Es que Panamá era de Colombia, mis amigos. Y los norteamericanos agarraron un bisturí y la separaron de ahí para poder construir el canal de Panamá bajo, bajo soberanía de los norteamericanos. El canal de Panamá nace con una Panamá independizada. ¿De quién? De Colombia. Pero es la consecuencia última, ya en este siglo XX pasado, es la consecuencia del mismo proceso que se inició en 1821 y que no ha cesado, por lo menos en España no ha cesado, la de, ¿cómo se llama? Separar lo que antes fue tierra común de todo. El reino español sigue bajo acoso de otros imperios o de otras repúblicas o de otros reinos. Por ejemplo, el reino de Marruecos quiere ponerle la mano a, a Ceuta, la ciudad de Ceuta, que tiene cinco siglos bajo eh, soberanía española. Ceuta queda en la costa africana, frente a España, y Melilla también. Bien, este, Todavía se quiere separar definitivamente lo que era el Marrueco español, que después fue llamado República Sahauri y ahora está en disputa entre Argelia y Marruecos, esas tierras. Bien, amigos, sigue el tema entonces de Cataluña, este, quisieran meter a, a los países catalanes, desde a Valencia y las Baleares también en el lío catalán, quisieran los gallegos, los más españoles de los, del mundo, que eran los gallegos, también quieren su separación de la lengua, por lo menos. Este, no sé cómo van a hacer. Pues. Los gallegos pueden hablar un tercio gallego y dos tercios español. Pero además el tercio que habla gallego habla perfectamente español. Esa manía de separar los localistas, por no hablar de los vascos, que se niegan a ser de España, pero son lo más español que tiene España, porque los vascos eran los de la base industrial y los de las bases de muchas de las fuerzas de, de la conquista eran vascos. Ey, Bolívar era de origen vasco, ¿sabían? Vasco. Y las vascongadas son tan de España como cualquier otra parte. Pero tienen la manía de reivindicar el vasco como lengua. Y bien, hay un pequeño problema. El vasco es una de las lenguas más antiguas de Europa. Pero no tuvo suerte por su complicada sintaxis, etc. Eh, no voy a hablar de, de ortografía, nadie, porque no conozco para nada eso. Pero sí sé que el vasco no lo hablan sino los vascos. Y enseñarle vasco a, a un muchacho de otra parte de España es condenarlo a que sea de una marginal condición lingüística en la propia España, por no hablar en el mundo. A ver, si, si agarráramos la manía de que los guayú no pueden hablar sino guayú de la guajira, ¿qué? ¿le haríamos un bien a los hermanos guayú, guajíos de la guajira nuestra? Les haríamos un desastre, porque significa que esos guayú no podían ser parte de nuestras universidades, por ejemplo, en el futuro, cuando vuelvan a existir, porque ahora lo que hay es la, la herencia, digamos, reventada de, de, de la vieja Venezuela, que fue destruida por el chavismo. Y bien, este, ese guayú, ese joven guayú, este, o de la otra etnia ahí, de la guajira, este, bueno, sería una desgracia el someterles a que solo aprendan su lengua guayú. Si no aprenden el español, no podrán ser parte de la nación de 30 millones de habitantes, del resto de sus connacionales. Quizá les permita hablar mucho más con sus primos allí de la Guajira colombiana. Porque si vamos a la esencia de todo esto, es que había una nación guayú, una nación étnica. Mejor dicho, llamemos la Guajira para no entrar en lío con la otra lengua que tienen ellos. La nación guajira, la nación guajira es una nación étnica. No llegó a ser plenamente una nación cultural. Tienen rasgos comunes a ambos lados de la frontera y tienen sobre todo rasgos que, con, que conservan en su tradición. Muy bien, pero ya al manejar las dos lenguas es difícil considerarla una, una unidad cultural porque son bilingües y son mestizas. Este, pero además este, nunca fueron una nación política. Nunca existieron como nación Guajira. Y eso plantea problemas. Plantea problemas porque usted no puede negarle los derechos de esas etnias o de esa etnia Guajira. No puede negárseles, digamos, su derecho a eventualmente aprender esa lengua materna de muchos de ellos, pero sería impropio, como intentó el chavismo, generar o, ¿cómo se llama?, exacerbar cada vez más un sentido de pertenencia a esa Guajira, a esa nación, comillas, Guajira, nación, lo de, lo de bueno, Nación Guajira, si la desarrollasen como nación política, empezamos con unos líos enormes, porque eso significa que deba hacerse entonces una, una educación que puede hacerse, una educación bilingüe, guayú español, pero, ¿y qué más sigue? Autodeterminación, como los catalanes, quieren su autodeterminación. Tienen cuatro siglos en esa vaina. Pero ¿para qué quieren la autodeterminación? ¿Para romper España? ¿Para, digamos, masacrar los derechos culturales de 65-70% de los que viven allí que no hablan catalán? Son hispanoparlantes. Son español. Español parlante, para decirlo directamente. Su lengua es el español. Y entonces, si separaran Cataluña de España, como pretenden ellos hacer, como quedan los derechos de la mayoría española dentro de Cataluña, Ven ustedes cómo en la propia España, esto no ha terminado, lo desagregación, lo de la desagregación, separación y recomposiciones propias de aquel estallido de 1810, que dicho sea de paso, 1800, 1808, dicho sea de paso, originado por la invasión de los franceses, de Napoleón. que son todos los mitos que habrá que ir desenterrando poco a poco para ver la grandeza o la miseria de aquella ocupación. Por lo pronto era una, era una atrocidad la invasión de España, porque a nombre de los, de los ideales de la revolución francesa, pero ¿cuáles ideales? Los del nepotismo de la familia Bonaparte, que tenía instalar un hermano del propio Bonaparte como, como rey de España o derechos como los de los campesinos de la Vendée que fueron masacrados en más de 200.000 por la Revolución Francesa, la civilizadísima Revolución Francesa, que pasó por el terror de los jacobinos y que se peleó con toda Europa y adelantó toda clase de guerras y de conflictos inenarrables durante 20 años en toda Europa, que terminó con una montaña de millones de muertos y de sacrificios enormes para la propia Francia, eso no fue la ilustración, mis amigos. Eso fue el desastre de Europa bajo la bota de Napoleón Bonaparte. Pero surgieron los mitos que todavía se mantienen. La grandeza de Europa se le debe a qué? A Napoleón no será, que fue su destructor. Pero Napoleón tiene la manía de invadir y anexar y de instalar familiares o adeptos eh, en, la, en las monarquías. Por allá mandó sus generales allá a Suecia. A monarquías, digamos que... Algunas sobrevivieron y tenía la, tenía la obsesión de acogerse a Rusia y fueron allá y allá, pere, allá perecieron su ínfulas de grandeza y terminó aislado y exilado una iglesia en una isla en el medio del Atlántico. Amigos, hay mucho que saber y escribir para poder hablar de nuestra propia historia, pero ahí está, para conocerla y para estudiarla. Y para ver cómo es que seguimos, porque somos herederos del régimen de la Venezuela, de la Capitanía General de Venezuela, parte de la Nueva Granada, parte de la nueva, de la nueva realidad político-territorial, de la nación política de Venezuela, que se separa de la Gran Colombia, se separa de la Nueva Granada contra Bolívar, porque es que los chavistas son especialistas en enredar las vainas. El enemigo fundamental de que seamos república separada de Colombia es Bolívar. Bolívar era un gran colombiano, porque la tradición hispánica de Bolívar estaba que debía constituirse una república de lo que era el virreinato de Santa Fe y él ser su dictador. Y bien, fue así muy pocos años. Iba el Páez y los godos de Valencia, los, los godos de mi, de mi estado, este, la Godarria, los, los grandes apellidotes allí de Valencia, se coaligan con el guerrero Páez y mandan al carajo a Bolívar. Esa es la verdad del nacimiento de Venezuela como república de los antiguos territorios de la Capitanía General de Venezuela. Pues mi amigo, cuando vamos a estudiar el estado venezolano, tenemos que saber que las raíces nuestras eran no solo las de parte de España, que conservamos por vía de la lengua y de muy pocas, y de, y de, no, muy, y de no muy pocas costumbres y realidades, entre ellas la del mestizaje. La del mestizaje somos una, una bella población mezclada. Entonces nadie va a venirnos ahora con el cuento de que había una implacable colonia racista española que exterminó la base de la población indígena eso es boste, chicos esa es una miserable mentira de Chávez no hubo tal exterminio una batalla y perdieron unos indios y mucho español también que dejó el pellejo con en, en, en, boca abajo y en, algún, en alguna batalla con su flecha envenenada correspondiente pero esa parte eh, oscurecida por esta truculencia de el Día de la Resistencia Indígena. ¿Cuál resistencia indígena? Es más, el propio México, que tiene un charlatán de presidente empeñado en que España le pida perdón, ese hombre tiene mucha ignorancia en su cabeza, el señor López Obrador, sí, a él me estoy refiriendo, porque se le olvida al señor López Obrador que los sacaltecas Zac y otras tribus de, de, de, de México que eran mayoritarias, Respecto a los mixtecas que dominaban el centro de México, los mixtecas eran los más avanzados en cuanto a la belleza de su ciudad Tenochtitlán y sus pirámides, etcétera, pirámides de donde en las escaleras ¿saben lo que chorreaba? Sangre de los sacrificios humanos que le arrancaban en vida el corazón a los, a los sometidos, y eran tal, entonces, el descuartizamiento de aquellos tipos, allí, de pobres indígenas, allá arriba de los altares de los mixtecas, religión al mismo tiempo troglodita de caníbales, de antropófagos, comedores de carne humana. Y bien, chorreaba por aquellas escaleras la sangre de los pobres diablos. Y todos esos pobres diablos, los, los chacaltecas, los descendientes, los mayas, etcétera todo eso se unieron con Hernán Cortés, que resultó ser el libertador de ellos. Y unió a México bajo mil, dos mil, tres mil el, de, de, los, de los españoles de Cortés. Y se le olvidan que usted que esa era la zona más poblada de, de América y quizás una de las más pobladas del mundo en ese momento. No sé cuántos, hay ocho, diez millones de habitantes que están allí todavía en una mezcla de sangres que nunca se detuvo, desde Cortés hasta hoy. Pero para el señor López Obrador, España tiene que pedir permiso por el, el etnocidio, el genocidio indígena. ¿Pero cuál, chico? ¿Usted sabe quiénes mataron más indígenas en la América hispánica? Los blancos criollos, los aristócratas blancos, ya nuestros es decir, de las nacientes repúblicas que sobre todo en Argentina y Chile se, la, se dieron a matar indígenas. La nación argentina sí tiene en su origen, y Chile también, en su origen las matanzas indiscriminadas. ¿Saben propia de quién? De los colonos norteamericanos, holandeses franceses de Estados Unidos. Que eso sí, Llevaron adelante grandes matanzas de indígenas. Hey, habían, no sé, dos, tres millones de indígenas en, en todo el territorio de lo que es Estados Unidos. Quedaron mil 30 chicos. 30.000. Así sí hubo matanzas. Y bien, pero la leyenda negra dice que son los españoles los que mataron a los indios. Por favor, si hubo tempranito, hubo. Las leyes de India. ¿Y saben por qué esas leyendas se, se popularizaron contra España? Primero, para explicárselo, eran los yanquis de entonces, que era el imperio dominante. Pero hay, hay una enorme mala fe en esa leyenda negra, que consistía en achacar todos los males reales, en supuesto, a su España. Bueno, mis amigos, ustedes creerán que yo un poco me voy por detalles. Pero es que todos son importantes. Para comprender nuestra realidad de hoy hay que ir hasta allá atrás y hurgar. Por ejemplo, quizás muchos no sabían que a diferencia de Venezuela, en Argentina sí funcionó esto de la matanza de indígenas. La llamada guerra del desierto, protagonizada por, por hombres que llevan nombres de calles y avenidas grandes en, Bogot en, perdón, en Buenos Aires, esos fueron los matadores de indios en la llamada Guerra del Desierto. Y qué casualidad. Usted conseguirá un renombrado ministro de la dictadura militar llamado Martínez de Oz. Y usted conseguirá ese mismo apellido, Martínez de Oz, entre los beneficiarios del reparto de tierra en la provincia de Buenos Aires, una vez que masacran los indígenas. Y en la familia Martínez de Oz recibe, creo que es 3 4 millones de hectáreas en la provincia de Buenos Aires. Entonces, eso está incluso en la propia tradición, eh, digamos, de la, de la genética de las familias de la gran aristocracia argentina, que después se convirtió en aristocracia profrancesa. Las mansiones de la aristocracia rural de Argentina, de los grandes hacendados, estaba en la avenida Foch, de, de, de, que llega hasta el arco de triunfo, mis amigos. Pero así eran todos, hey, también los venezolanos de, ¿cómo se llama? De Guzmán Blanco, el honorable Guzmán Blanco, este, generalísimo Guzmán Blanco, que se paseaba a caballo con el uniforme mariscal francés, ese señor eh, Guzmán Blanco, que tuvo el llamado Sextenato y otra y otro periodo más de, como presidente dictatorial de Venezuela, se robó todo lo que pudo y se iba para París. Cada vez que podía, se iba a París y paseaba a caballo allá. Ese era su añorado viaje anual o cada dos o tres años se iba a París. Entre las tropelías de Man Blanco está que habiendo, habiendo expulsado a los jesuitas y clausurado las iglesias y conventos, se robó todos los copones, chico, y todos los eh, ornamentos llamados sagrados por los católicos y todo eso pretendió mandárselo como fortuna personal a, a Francia para que lo fundieran en barras de oro. Y el Vaticano intervino y impidió que en el, en el puerto de Bordeaux le entraran esos baúles de oro de copones ni de hostia, de copones de hostia y de santísimos, y todo eso, eh, digamos, ver, cómo se llama eso, no sé, la, la, la, el instrumental de, de, del culto, pues, todas esas cosas en oro en los altares, se lo había robado, yo, como un man blanco. Yo? Bueno, esa es historia patria, saben, un man blanco, uno de nuestros próceres, el vencedor de no sé cuántas batallas. Ya separado de España 50 años antes, porque no, 30 años antes. Pues yo hablando de la Guerra Federal, años 50, del siglo XVIII. Eso terminó en el Tratado de Coche. Pero ahí es donde anda el tal Zamora, ¿bien? también, con su prédica del federalismo. Y aquellas prédicas tan extraordinarias, pues, de Zamora, este, de, su, de, su, de su lugar teniente, el agachado, que decía, mueran los que sepan leer y escribir la gran bandera de la federación, la lucha ciega contra supuesta aristocracia para instaurar la república de los terratenientes liberales. Al fin y al cabo, todo eso fue la gerencia de los pleitos de la casta de oficiales de la, eh, de la independencia, que se separaron y empezaron a guerrear entre ellos para ver quién era el propietario del botín de la revolución libertadora de la independencia y de la república naciente. Y en la república naciente hay egregios, como el, el, el sabio José María Varga, incluso el militar noble y, y digamos, educado y culto y tolerante, Carlos Zublet. Pero ahí, cada bicharraco de esto, de los monagas y compañía, no, parece que hay un monaga bueno, un monaga malo, o muy malo. Y hay primos, etcétera, también. Pero hay sobre todo, digamos, aunque tardío llegan los famosos andinos y logran logran la unidad del territorio de nuevo, sometido a las trifulcas de las clanes territoriales internos y los andinos bajo el cabito Castro primero y luego, sobre todo con Gómez, que era su ministro de defensa y el que liquida todas las guerrillas que todavía querían alzarse por ahí y Gómez monta el Estado moderno. Este Estado moderno de Venezuela, en la tradición de la Capitanía General de Venezuela y de la República Separada de Gran Colombia, de PAE, este es el territorio que Chávez resolvió que había que hacer otra independencia. Y aquí estamos después de esta otra independencia. ¿Usted cree que estoy hablando de cosas eterias, raras? No, chico, estamos hablando de la eterna estupidez de la élite venezolana que escoge supuestos redentores y con ello no hace sino hundirnos más en el degredo, chicos, de, las, de los sueños marchitos, de cuanto libertador se le ocurre querer salvarnos y lo que hace es hundirnos más. La próxima etapa, mis amigos, no es la de salvadores, es la de recibir este desecho de país de parte del último de sus libertadores, el señor Maduro, y el señor Diosdado Cabello, este, los ilustres chavistas del 4F que arruinaron muchos años de estabilidad que dieron la paz y prosperidad a la república, el ordenamiento de sus ciudades, el reconocimiento de leyes y de instituciones, donde ya íbamos bien emparejados, así fuera bajo la tutela de partidos como Adey Copay que tardaban más en e invertir su tiempo en robar que en gobernar, pero es que estos, aquellos por lo menos gobernaban y robaban, estos solo roban, y lo que hacen para mantenerse en el gobierno es para mantenerse en el robo, de manera que hay una diferencia sustancial entre esta y la pasada administración el llamado régimen de la democracia, pero es que en esos regímenes los cuales le hablé en, en, en el número uno de estas, de estas tesis hay que pensar si aquí nos detenemos en la república de ladrones chavistas, en la república de aún más ladrones, este, ¿cómo se llama? madurista Y es bueno que aclaremos las cosas, mis amigos. Con Chávez se robaba masivamente, pero con Maduro se roba totalmente. Es decir, hay una, hay una cosa, debe ser porque, es más, si ustedes ven síntomas de que hay algunas cosas que no se las roban, es porque sencillamente ya están no solo hartos, sino que ya no hay más de dónde robar. Por ejemplo, la industria petrolera se acabó. Maduro habla de una recuperación. Yo quisiera saber cómo es esa recuperación. ¿Qué fue lo que pasó allí para que de robarse todo, dejen de robarse una parte y entonces haya otra vez pozos funcionando, etcétera? Pero se habla de que tendríamos otra vez un millón de barriles. ¡Ey! Con un millón de barriles diarios, usted no sabe lo que puede construir en un país manejado honradamente. Es lo que, por ejemplo, permitió a Colombia, con una industria que impulsaron los emigrados de la PDVSA nuestra, expulsados por Chávez, la este, empresa petrolera eh, colombiana de base privada, que tenían, llegaron 800, 900 mil barriles diarios y hicieron de Colombia, chicos, un país de una pujanza económica relativamente importante en todos estos últimos 15, 20 años anteriores a este gobierno donde ya empezó el declive. Pero Pacífico Rubiales se llamaba la empresa que este, llegó a explotar 800.000 barriles. Y otras pues, empresitas pequeñas de petróleo privados que este, pues a que el petróleo fuese para Colombia dejara de ser la calamidad de no tenerlo, a tener la ventaja de tener una producción significativa que comercializaba un poco en el extranjero, pero pues sobre todo en su propio mercado interno. Bien, amigos, ¿para dónde van estos conversatorios? Estos conversatorios quieren mantenerse anclados en el tema del Estado, porque necesitamos un nuevo Estado. Viniendo de la última frase que les decía... Después del régimen del libertador Maduro y del libertador Chávez que acabaron con los libertadores adecos y copellanos y que superaron los adecos y copellanos la Venezuela de los gobiernos dictatoriales heredados de Gómez hasta Pérez Jiménez. Bueno, viene el problema entonces qué hacer con este país. ¿A dónde vamos? Y como que hay que rehacerlo otra vez. No otra vez, hay que rehacerlo porque el que hay se acabó. ¿Cómo que se acabó? Sí, se acabó. Ustedes ven que funcione algún consejo municipal, a lo mejor uno en 360. ¿Usted cree que funcione alguna gobernación? ¿O es que usted llaman funcionar a los dislates de este piazo de loco ahí, emparentado, homogeneizado, con una, ¿cómo se llama esa vaina? Con un Drácula allí en Valencia. ¿Qué es lo que hace ese loco con nuestra región de Valencia, de Carabobo, de la ciudad? poniendo que de quiera el bendito Drácula, la Drácula Móvil, la Drácula Ambulance. pues está loco de atar a ese tipo, además de ser un connotado narcotraficante que se hizo perdonar en su sociedad con Maduro y tenemos ahora ese engendro político del Estado Drácula en Carabobo. ¿Qué les parece? Las instituciones de Drácula. No, chicos, eso da hasta vergüenza ajena. Yo espero que la gente, no sé, pase ligeramente esta parte de, de la, del conversatorio, porque eso a mí me da vergüenza como carabobello, hablar de la Dracula visión que tiene el señor gobernador. Amigos, ¿a dónde hemos llegado? Ahí está el filósofo zulia reinstalado en su comarca, con el perdón rápido y certero de Chávez, perdón, de Maduro, para que vuelva a su eh, predatorios de la gobernación del sur de la gobernación del sur y bien esa gobernación del sur bajo el filósofo no sé qué va a ser pero es una conquista pues de las fuerzas participacionistas y la otra mis amigos inesperada para muchos es la el triunfo de Varina Ah, este es un poco más complicado. Porque Barinas era el territorio, llamémoslo así, de la, de la tierra sagrada del chavismo? Sí, son locos, llegaron a decir cada disparate, ¿no? Había que conservar la hegemonía de los Chávez en Barinas, herederos del libertador Chávez, porque era el estado símbolo del chavismo. Bueno, mis amigos, pequeño problema. Perdieron. ¿Y cómo que perdieron? Ah, es que eso se fue enredando en todos estos últimos años. El clan Chávez era tan, tan característico de la negligencia, de la ignorancia y de la rapiña del chavismo-madurismo en el poder, que ya no les importaba aquello sino como posesión territorial. La tierra de sus haciendas, de sus lujos exorbitantes, de sus pistas de aterrizaje para el narcotráfico internacional, Barinas era la tierra para el L.N. para la FARC, la tierra de los militares más corruptos de la élite chavista que pastaban en Barinas y en sus haciendas bajo la dirección, bajo la protección de la familia Chávez. Muchos de ellos emigrados y que viven acá como la madre del ex dictador en Fort Lauderdale. Este... La chamina, la que aspira a ser la heredera de su padre Chávez, heredera de una de las fortunas más grandes de Venezuela, cuidado si la más grande, bueno, está allí al acecho del final del gobierno Maduro para la renovada propuesta de, de su padre, pues a la cabeza del Estado venezolano. Ah, broma, eso ya tiene algunas complicaciones, pero que están en este momento dirimiéndose. Parte de aquel futuro, de ese futuro donde la hija menor del Chávez, María Gabriela aspira a tener unas tutelas especiales como si no va a estar a la, la destrucción de su padre y del heredero que nos dejó el Maduro. Ella aspirará pues a renovar las promesas de su padre con el pueblo venezolano. Y entonces pasaba por la discusión de esta gobernación. Y entonces estaban allí. En el candidato de transacción que lograron para la segunda presentación en un mes y medio, que era la de el califato este, este el que era casado con la con la mayor de Chávez, Arreaza. Bien. ¿Pierde a Reaza? ¿Cómo va a perder a Reaza? Sí, perdió a Reaza, se dice en todo. Contra todo pronóstico, perdió a Reaza. Ya va. Entonces hay algo que hay que explicar allí. Sí, lo que hay que explicar es que Maduro quería que perdiera a Reaza. Y Maduro quería que perdiera a la familia Chávez. Y Maduro quería que perdiera el candidato de Diosdado. Ellos habían montado, chicos, con el aval de Maduro, la candidatura del jovenzuelo este superlano. Sí, el de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, perteneciente ese señor a Voluntad Popular, el emisario personal de Guaidó y el emisario personal de Leopoldo Rodri, de Leopoldo, de Leopoldo López. A la cabeza de entonces de ese Estado lo aspiraban a tener. Sí, el mismo superlano que eh, mandó una carta de perdón y absolución a Alex Sack. Sí, el mismo. En ese nido de carroñas, de ladrones, de la, de la MUD, de que fue la contaloría que fue la Comisión de contaloría donde tuvo su tiempo también Guevarita y compañía. Ahí han pasado todo, los que se han embarrado de fortunas ocultas. Bien, amigos, el señor Superlano lo hacen perder. Insiste, Dios dado, que debe la, la familia Chávez. Superlano le gana al Chávez. Es decir, de la mano de Maduro ganan a los Chávez, porque Maduro quería ya superar la etapa de los Chávez. Esa es la verdad histórica, mis amigos. Y entonces da una pelea y Diosdado sale a la palestra de primer chicharrón de la campaña de, bueno, un candidato de transacción, pero de los dos chavismos, de la familia que accede a, a digamos, a retrotraerse un poco, pero dejan al que era padre de una de las criaturas. Nietas de Chávez, según esto, o sea, el nieto de Chávez, de esta, de la mayor de las hijas de Chávez, que se habría casado y ahora divorciado hace, hace no sé cuánto del señor Arreaza, es el canciller de, de Maduro. Bien, esta niña se separa y pero queda unos nexos allí que son pere, no perecederos y va a Arreaza bajo la tutela de de Dios dado y recorre cada pueblo de Varina con no sé cuántos vehículos oficiales, y patrullas y militares. Aquello fue una obscenidad de ventajismo, chico, y de recursos. Camiones repartiendo nevera, televisión. Arreaza tirando la casa por la ventana. Mucho real en esa campaña, señora Arreaza. ¿De dónde lo sacó si lo suponíamos un, un joven funcionario circunpecto? Ahí hubo dinerales, chico, en esa campaña. Y aún así, chicos, le dan una estruja contra el suelo al tipo este, un adejo anónimo allí, el, el jefe de la cabeza de lista de la, ¿cómo se llama?, de la legislatura regional, el señor Garrido. Y lo revuelcan, chico. Y es decir, todavía la mano de Maduro funcionó para preferir como candidato sustituto de Superlano al señor Garrido de la acción democrática de Henry Ramos Ayub. Y lo hace entonces merecedor de una mayoría súper sólida de 55. debe haber sacado más, debe haber sacado 75 Porque el odio a los Chávez es masivo en, en, ¿cómo se llama? En Barinas Y entonces ha ganado el señor Garrido. Lo celebramos, diría yo. Sí, bueno, celebremos. ¿Y cuál es el problema en celebrar? Que se le dé un pescozón a los chavistas a veces. Pero ese señor Garrido tendrá que entenderse con Maduro, su protector. El verdadero protector del gobernador Garrido de Acción Democrática es los acuerdos que pueda lograr Henry Ramos con Maduro allá arriba, aunque no se vean. El emisario que mande Maduro a entenderse con Maduro, el emisario que mande Henry Ramos a entenderse con Maduro, verán qué recursito le bajan a la gobernación de la oposición en Barinas, que por fin echó a los Chávez y echó a Diosdado del control regional. Esto sí que celebrarlo, que sí que celebrarlo que Diosdado también se le dan sus hastazos en su propio gobierno, del cual es el bocón más importante. Mis amigos, esto ya pasó de la hora y se encaminó a una imprecisiones finales, eh, digamos pero que recogen un hilo conductor que yo no me olvido estamos en presencia de con cuáles ideas reconstruimos el Estado venezolano en la próxima etapa, con cuáles ideas vamos a regir. Yo le pedí a mi, a mi eh, estimado amigo y compañero, eh, el amigo Humberto González, que me ayude a discriminar estos temas de la reconstrucción del Estado en no sé cuántas, aparte, que hay que... Y hoy me mandó este, una detalladísima enumeración de los temas que tendríamos que abordar, porque no es de, eso es fácil, decir, hay que reconstruir el Estado, va, ¿cómo lo reconstruye ¿Con qué instituciones? ¿Cuál es la base jurídica de esas instituciones? ¿Cuándo tienen oportunidad de nacer y desarrollarse esas instituciones? la presidencia de la república, la separación de poderes, la asamblea nacional, qué características tiene, cómo se eligen. Se, se supone que esos son temas que ya se saben. No, eso no se sabe. Eso no se sabe porque no se ha aplicado nunca. La verdadera base ciudadana del nuevo Estado no existió en Venezuela nunca, que es la Venezuela de los circuitos ciudadanos para elegir todo es decir, que deba, ya yo lo anuncié en el primero o segundo, eh, ¿cómo se llama? Video, pero debemos ir a una división territorial electoral distinta a las conocidas. Porque la realidad de los estados es una, es una, es una herencia mal parida de la Venezuela, de las roscas regionales y de las mafias regionales. No, nuestro estado no puede basarse en intereses de mafias. Debe basarse en el interés de los únicos depositarios reales de la república institucionalizada, que son los ciudadanos. Y para que usted pueda hacer valer el criterio de los ciudadanos, tiene que permitirles a ellos como circunscripción electoral específica que elijan su representante, un representante por cada núcleo de ciudadanos de los circuitos electorales. Y ese, para que no haya dudas sobre la legitimidad de esa representación, ese circuito debe contemplar la mayoría absoluta para representarlo. Es decir, elecciones de dos vueltas, si no hay en una primera vuelta un, un, un no se llama, un electo con más del 51%, tiene que haberlo en una segunda vuelta, porque debe ser un representante con un suplente, de ese circuito en la Asamblea Nacional que representa la nación. Esa es la verdadera representación de la nación. Los ciudadanos reunidos en circuito ¿Cuántos miembros tiene esa Asamblea Nacional? El número de circuitos que existen. 150, 200, 300. Esa es la Asamblea Nacional de los representantes de los ciudadanos. Uno. Uno por cada por cada circuito y su suplente, que son revocables por ese circuito electoral. Usted no tiene que andar con oleadas de, oleadas de ¿cómo se llama?, de, de elecciones. Usted puede, por ejemplo, si un ciudadano, eh, ¿cómo se llama? Si un representante, si un diputado de un circuito ciudadano tal, se, se corrompe o es odiado por la población, se le revoca a ese. Y se hace una nueva elección y ese circuito ciudadano repone su representación en la Asamblea Nacional de Ciudadanos. Ahora bien, y los otros poderes, ah, esos son directos de todo. Del circuito único de la nación, de la nación ya constituida, se elige entonces un presidente. Un presidente. Ese es el presidente de todos, pero también tiene que ser electo por la mayoría de todos. Se tiene que haber doble vuelta también. Por lo menos 51% en la segunda vuelta tiene que reunir de los votantes el señor que represente a todos. Y sus eh, funciones deben ser delimitadas, signadas por una ley especial y ese jefe del Ejecutivo Nacional debe tener poderes determinados y además responsable ante la Asamblea de Ciudadanos, ante la Asamblea Nacional, ante ese Congreso de los circuitos, de los ciudadanos organizados en circuitos. Y ese presidente debe poder ser revocable también. Hay que estudiar si se constituye un Senado por una especie de reaseguro de las instituciones, que haya una segunda Cámara que pueda... Ese es el modelo norteamericano. ¿eh? El Senado norteamericano no tiene todo el poder, pero tampoco carece de poder. Tampoco es ninguneado. La Cámara de Representantes tiene muchas potestades, pero no todas las potestades. Bien, amigos, y hay el problema de los problemas para mí, se lo confieso, es cómo idear un sistema de elección del Poder Judicial que no dependa de las mafias partidistas, que no dependa de las propias mafias judiciales, que sea una elección de gente que sabe que elige. Entonces no puede elegir jueces por vos. Por voto popular, ya va. ¿Usted conoce el currículum de los candidatos a la, al Tribunal Supremo, por ejemplo? Ah, usted tiene que saberlo. ¿De cómo se sabe eso? Ah, tiene que ser entonces un colegio electoral especial. Es decir, por ejemplo, todos los jueces del país, todos los, no sé, eh, cuerpos profesorales eh, de las facultades de Derecho, este, las academias, quizás, no sé, si se amplía... A estudiante de los últimos años de derecho y entonces constituye un cuerpo de 80, 100 mil no sé electores de el tribunal de justicia y los órganos de ese tribunal de justicia emanando por sucesivas atribuciones en desescalada los distintos jueces de circuito etc pero los jueces no puede ser que sean atributos de las cúpulas partidistas ni de los propios jueces designándose a sí mismo. O a lo mejor hay una cuota que deba pertenecer al propio al propio gobierno judicial saliente que elige una parte del gobierno judicial entrante. Pero eso es una elección especial, especializada. No es para todo el mundo, pues tiene que saberse a quién se elige. Pero no saberse como uno elige un candidato, a, digamos, a dirigir el país. No, no como alguien que sabe de qué se trata una elección de un juez específico, sobre qué materias deben primar en esas discusiones. Y tiene que haber, no sé, una plataforma de lanzamiento y presentación de cada uno de esos jueces, de esos candidatos a dirigir el aparato judicial. Y después de su administración se verá cómo se distribuye en función de esos criterios. Amigos, dirigir un aparato legislativo nacional. Elegir al, poder, eh, elegir al Poder Ejecutivo y luego queda el Poder Municipal el Poder Municipal es consustancial a la Nueva República porque el Poder Municipal tiene que ser la base organizada en esos circuitos a lo mejor es coincidiendo con su funcionamiento como municipio ese cuerpo, distri ese cuerpo de distrito electoral al propio tiempo puede y debe ser parte de un municipio y ese municipio debe ser este, de un consejo municipal y de un, y de un alcalde. La tradición del cabildo, mis amigos, del gobierno municipal, eso está hundido en las tradiciones hispánicas, ¿sabes? Algún día habrá que leer acá o traer a colación artículos sobre qué fue lo que ocurrió en Móstoles en 1908, cuando la invasión napoleónica es el alcalde de Móstoles y el, el, el cabildo de Móstoles el que se alza contra la ocupación francesa. ¿Sabían ustedes? O bueno, no sé si un poco más tarde, tengo que releer eso. El alcaldía, el, ¿cómo se llama? El cabildo de Móstoles, ahí empezó la lucha por la independencia de España de la ocupación de Bonaparte. Y ese grito de Móstoles por la libertad de España se transformó en el grito de los cabildos de toda América en los siguientes dos, tres años. Móstoles, recuérdenlo. Y los cabildos entonces de esa tradición hispánica viene lo que nos separa de otras tradiciones, de, de los anglos... ¿cómo se llama? De los angloparlantes o de los germanoparlantes este, o de los franceses. El cabildo es... Por cierto que irrumpió en toda Europa el funcionamiento de las alcaldías, etcétera, Pero las modalidades son muy distintas, muy distintas. De acuerdo a la base poblacional, se tienen o no pequeñas alcaldías o grandes alcaldías. Después se inventaron las alcaldías mayores a ver qué pertinencia pueden conservar esas alcaldías mayores de ciudades que no puede usted dárselas todas a un municipio, pero deben tener forma entonces de un conglomerado de municipios. Lo que no pueden tener es este, una, una base que no sea controlable por la población. Pero esas son cosas que habrá que detallar a partir de las discusiones que vayamos teniendo y los aportes del de amigo Humberto, que está bastante compenetrado con discusiones que se han hecho con los amigos de este, la escuela de Oviedo. Ustedes dirán, ¿y este qué le pasa con esa escuela de Oviedo? Bueno, mis amigos, que son la gente más pensante de la hispanidad, nada más y nada menos. Ahí hemos tenido oportunidad de escuchar las, las propuestas más eh, interesantes de, la, de esta vuelta a, con, a concebirnos como parte del hispanismo. Y es lo que vamos a intentar seguir este, propagando, defendiendo, etc. Bien, amigos, mañana estaré con... La amiga, este, la amiga Johanna y, y el amigo, no sé si lo deba decir, pues, vive en Venezuela. Pues. Creo que Johanna invitó a un amigo allí de Venezuela, donde vamos entonces a tener esa presencia suya en, en ese programa de Johanna. Y luego la, el resto de la semana seguiré con otro... Ideas para un nuevo Estado, hoy era el número 3, y seguiremos así hasta tener muy claro, o mejor dicho, compartir lo que ya tenemos bastante aclarado, con muchos venezolanos que querrán saber qué es lo que van a hacer estos republicos si le ponen la mano al coroto Ey, porque nosotros aspiramos ser el poder en Venezuela, ¿saben? Eso no significa una ambición enseguecida que nos quiere hacer poseeros desde la macolla del poder. ¡Para robar! Como es lo que quieren la mayoría de los políticos. Mis amigos, en Venezuela tenemos un vicio enorme, un vicio enorme, contra el cual hay que insurgir. El que la política se convirtió en el vehículo privilegiado para hacer dinero. Ya no se hace empresas, ya no se hacen... No, se hace un enchufe que, que, que canalice plata pública para negocios privados o privilegios para tal negocio privado que requiere la protección pública para hacerse de espacios de canonjías y de, de excepciones, etcétera y de asignación especial de divisas, de leyes específicas que le favorezcan. Esa, esa corrupción intrínseca de la sociedad venezolana, no es de toda la sociedad, pero se ha ido haciendo una ética dominante de los venezolanos. En Venezuela, quien no hace empresa se mete a político para favorecer la suya o para montar una de un amigo o favorecer a un amigo y hacer dinero. El salario se respeta, es un funcionario, pero con la mano zurda mete la mano en el tarro de los bienes públicos de Venezuela que canalizan, sea bajo privilegios fiscales o bajo privilegios de importación, etcétera, o de exportación, cosas que bueno, son de todos los venezolanos. Usted no tiene derecho, por el hecho de ser funcionario, a ser real con su eh, situación de funcionario público. Pero en Venezuela es sinónimo hacer dinero, hacer dinero con lo público. El político corrupto va inmerso, implícito, en la condición de los partidos y en la condición de las corrientes políticas. Aquellos que concebimos la política como un servicio al público y no como servirse del público... Tenemos una opinión sobre estos temas de la propiedad y de las sanciones contra las exacciones, contra las malversaciones, contra todo lo que signifique la corrupción, la corrupción. Para eso hay que, un día de estos hablaremos en detalle de todo este fenómeno. Si ustedes quieren conocer la corrupción de cerca y de cómo se trata de confundir todo bajo la égida de la corrupción, ahí tenemos el Estado madurista. Con las fuerzas armadas hipercorruptas dirigidas por Padrino. Con la. El Tribunal Supremo convirtió en una agencia asquerosa de producción de sentencias pagadas. ¿Mm? Ahí tenemos todo un andamiaje del poder perdido en su ineficiencia y en su inutilidad por haberse solo convertido en una agencia de enriquecimiento de la clientela política. Clientela, por supuesto que es, se supone lo que va quedando de esa, de esa población que rodea la, ¿cómo se llama? la adscripción al liderazgo que le reparte algún privilegio. Esa clientela, mis amigos, hay que dinamitar, hay que dinamitarlas, porque tú no puedes ser cliente de un partido para merecer los derechos de ciudadano. Los derechos no se, no se ascriben a alguna clientela de partido determinado. Los derechos son tus derechos como ciudadano. Eso no se discute. Pero en Venezuela quedó como si eres ciudadano de un partido tal de gobierno, entonces eres de una categoría diferente. Esa asquerosa concepción del poder como factor económico de enriquecimiento personal y familiar tiene que desaparecer. O por lo menos hay que dar la pelea contra ellos. Porque alguien diga, pero tú vas a ser de la clase de ilusos, que creen que eso se elimina. No, chico, eso es del género humano, es así. Desde el tiempo inmemorable y seguirá así. Es decir, ¿no hay posibilidad entonces para un gobierno honesto? ¿No hay posibilidad para ciudadanos honestos que vivan de su trabajo? Incluso para quienes crean riqueza sin necesidad de la usura del poder. Bien, eso es lo que es. tratamos de dilucidar. Y nuestra conducta como república es la de ciudadanos que aspiramos un régimen de gente honrada para Venezuela. Hasta muy pronto, mis amigos. Les veo en el curso de la semana. Hasta mañana.